El gasto corriente que posibilita que el gobierno central cumpla con sus funciones administrativas como el pago de sueldos y salarios, principalmente a los sectores de educación, salud, defensa y policía, la compra de bienes y servicios que representan los gastos operativos del gobierno central, el pago de intereses de la deuda. La transferencia de recursos al sector privado, dirigida primordialmente a los pagos de la renta dignidad Bono Juana Zurduy, Bono Juancito Pinto, subsidio universal prenatal, entre otros, fueron disminuyendo de 41.238 millones de bolivianos acumulado a julio del 2015 a 39.743 millones de bolivianos en similar periodo del 2016, resultado de las menores erogaciones en intereses de deuda interna y servicios personales. <risa>